El Diccionario de la Real Academia Española no solo es útil para revisar las definiciones de las palabras, también nos ayuda a verificar rápidamente eh, la correcta ortografía en la conjugación de los verbos. Vamos a ver un ejemplo de esto a través de un verbo como comenzar. Voy a escribirlo en esta caja de texto. Damos clic en la flecha. Y por supuesto lo primero que obtenemos es la definición de la palabra. Tenemos una segunda opción a través de este botón conjugar, damos clic sobre él y lo que observamos es el cuadro completo de la conjugación del verbo comenzar. Esto nos ayuda a verificar rápidamente cuándo se escribe con Z y cuándo se escribe con C. Aquí podemos verificar que en el pretérito yo comencé se escribe con C y se acentúa. Sin embargo, la persona él o ella, ella comenzó, él comenzó, se escribe con Z y también se acentúa. Es un recurso útil que ojalá podamos emplear cada vez más eh, para verificar cuál es la correcta conjugación de un verbo.